Jaja Dímelo, Gran, ya! ¡Gran, ya! ¡Estay! Okay. Este año con el mundo me vine a quedar KK. Aquí. Escucha. Ok. Venimos a brillar expectativas, llenar estadios, llenar, volar. Ok. Brillando como estrella. Este año con el mundo me vine a quedar mm -hmm. KK. Ya tú sabes que empieza. Con tu mujer yo me pienso quedar, que Dark KK, ya tú sabes la cima Con el de arriba vamos a llegar Venimos a brillar, la expectativa a llenar, estadios llenar, volar okay. Brillando como estrella, este año con el mundo me vine a quedar KK, que, que, ya tú sabes que empieza Con tu mujer yo me pienso quedar Dark que, KK, que, ya tú sabes la cima Con el de arriba vamos a llegar no ha sido fácil llegar hasta aquí Mucho sacrificio ha tocado vivir Nadie me apoyaba, nadie me ayudaba Y hasta mi bros de mí se burlaban Muchos amigos que no eran amigos Baby, tiraban la mala. mala Pero qué hipocresía Por eso es que yo ahora no tengo pana ¿Y qué? Va a seguir Tu mujer quiere que yo la ahorque, ahorque. Con tanto dinero que tú tienes Y ella me busca a mí, que torpe? A -a. Claro que eres torpe Porque ella era mía Y tú que me humillaba? Y mira, ¿quién lo diría? Ya, eso está acá claro. Vamos a brillar duela al que le duela. duela Tengo la bendición de mi abuela y yo sé que no le suena no. Claro que no suena, porque ando en la mía ¿Y tú qué me escuchabas? Y te reía ah. dejando mi huella Yo. El orgullo de mi madre bella ya ya. Mi musa, mi linda doncella Sus ojos radiantes como una estrella, estrella. Yo, viento y marea Y no a la mujer aquella Que olvide sentirse plebeya, Llevarla a par y tomarme una foto con ella Agradecer a su esfuerzo ah. El que me dio en el comienzo okay. A pesar de que poco creyera En el poder de mi lienzo Plata no ganas con versos, poco a poco convenzo La jaula de oro ya no me preocupa en eso, en serio no pienso Mi mente se rehúsa al consumismo y sus placeres Pensando en seres que me quieren y por cosas del destino no me tienen Mi palabra es sensata, mi filo siempre hiere Haciendo lo que amenace, no lo que el sistema infiere y quiere Yo prefiero seguir en lo mío Así sea con lucha Pasando desafío La confianza se vuelve mucha He pasado trajín Con mi viejo, mi hermano y mi cucha Por eso la confianza sigue firme En la gente que me escucha Venimos a brillar expectativa Llenar estadio, llenar, volar Ok, brillando como estrella Este año con el mundo me vine a quedar que okay, okay. ya tú sabes, empieza Con tu mujer yo me pienso quedar que okay, okay. ya tú sabes, a la cima Con el de arriba vamos a All llegar okay. Okay. jugando estilo el uh, Me dice que le gusta el Tucci cómo la toco, cómo la jalo, eso que no voy jalo, jalo, jalo, jalo, eso que no juego, jalo, jalo, oh. jalo, oh. eso que no juego, jalo, jalo, jalo, jalo, dímelo jalo, jalo, jalo, jalo, dura papá pa al mundo, jalo,